Bueno, pues ya estamos en el aeropuerto de Roma. Lo primero, cogemos las maletas y hay varias opciones para ir hasta Roma. Nosotros la que vamos a coger es el tren, entonces vamos a enseñaros cómo hacerlo. salir os encontraréis varios carteles. Nosotros lo que vamos a hacer es ir en tren. También tienes otra opción que es la de un transfer que te venga a buscar y te están esperando justo a la salida del aeropuerto. Hay dos tipos de trenes, uno que es express que tarda 30 minutos y cuesta 14 euros y otro que tarda un poco más, va pasando por todos los pueblos, pero solo cuesta 8 euros. La estación de tren está pegada a la terminal donde aterrizamos, por lo que solo tenemos que ir siguiendo los carteles. Para sacar los billetes hay que sacarlos en estas máquinas. Vale, una vez pones el idioma. Cuidado con los carteristas. Si necesitas informaciones, solo las pidas al personal con uniforme de Trenitalia. Entonces nosotros vamos a Termini. Pones el día desde en adelante. Vas a confirmar y ya te aparecen las diferentes opciones. Estos son los Express, que cuestan 14 euros y que van en media hora. Y estos duran 51 minutos, cuesta 8 euros. Y este tarda más porque va pasando por los pueblos. Nosotros vamos a coger el Express. ¿Qué hora es? Recuerde pero... validar el billete mm -hmm. antes de la salida. Mm -hmm. Mm -hmm. Por si vas a moverte en transporte público, vamos a enseñarte dónde comprar los billetes y cómo hacerlo. La estación principal en Roma es Termini, que es donde llegas desde el aeropuerto. Desde aquí se hacen conexiones al resto de la ciudad. La mayoría de las veces te vas a mover andando, pero sí que es cierto que hay veces que los trayectos son demasiado largos y por eso lo que conviene es cogerte el tren, el metro o el autobús. Hay otra opción que siempre está, que es la de cogerte los autobuses turísticos que van por la ciudad. El transporte público más usado en Roma es el autobús. También se usa mucho el metro. Lo que pasa es que metro hay muy poco porque cada vez que intentan hacer líneas, subterráneas se encuentran con restos arqueológicos y tienen que parar las excavaciones por lo que apenas tienen unas pocas líneas de metro.